Rex Neisting, ella es Nessa Novikov y les vamos a contar nuestro cuento. Nos preguntamos por qué jugamos al World Warcraft La respuesta es muy sencilla. Hace dos años, en los últimos años de eh, universidad, yo empecé a jugar World Warcraft O sea, soy jugador de World Warcraft Y me gustó mucho juego. A los seis meses me convierto en comunidad de contributor para la comunidad World Warcraft Seis meses después, con Nessa estaba empezando a cruzar los estudios cuando yo estaba terminando los vinos. Le muestro un juego de World War. Ella comienza a jugar. Ella obtiene un barco muy, muy, muy favorito. El. ¿Cómo es que se llama? El Estrelana. El Estrelana. El... El el el y así entramos nosotros al World War con el tiempo nos fuimos formalizando un poco más y somos novios y actualmente yo dirijo el proyecto de YouTube de la Academia Naval y también soy superestrela de World of representando claro a la comunidad like. la siguiente pregunta es con quién juego yo por general juego eh, de manera random aleatoria, es decir, con las personas que estoy conectadas. Como dirijo la Academia Naval, normalmente me consigo con personas de otros clanes eh, Clanes como TSM, clanes como UMCM o como Rex Sí, ese clan, no sabía que yo tenía fans También con jugadores eh, comunes que me escriben al Discord el Discord de la Academia Naval donde hay muchos jugadores y hacemos nuestro, nuestras divisiones y jugamos así ella por lo general juega con la gente de... ¿cómo que se llama? el clan de llamo? con los que están conectados en realidad también es no un juego de los con mi mamá. Amar, buen clan. normalmente eh, jugamos en mi computadora ella no tiene computadora, jugamos juntos por lo generalmente cuando yo juego ella es mi copiloto y cuando ella juega, yo soy su copiloto mucho World of Warcraft. Nos preguntan cómo, cómo nos gusta o qué hacemos en las batallas de clanes. Actualmente, el clan en el que estamos, Anclan, no entra a las batallas de clanes, porque somos el único clan escuela de World of Warships Sin embargo, próximamente entraremos a las batallas de clanes. Chao, esto fue nosotros, nuestra historia, World of Warcraft.